¿Son sus cortinas y persianas seguras? Las cortinas y persianas con cordones son uno de los cinco principales peligros ocultos en el hogar. Una vez al mes, un niño muere estrangulado con el cordón de una cortina. En años recientes, la CPSC ha retirado del mercado millones de persianas y cortinas. Los cordones de las cortinas presentan los siguientes peligros mortales. Un niño puede enrollar los cordones alrededor de su cuello y estrangularse o quedar atrapado en el anillo formado cuando los cordones sueltos se enredan. Un niño puede estrangularse si los cordones en forma de anillo cuelgan libremente. En el caso de las cortinas romanas, existe un peligro de estrangulación en el espacio entre el cordón expuesto en la parte posterior de la cortina y la tela de la cortina, y también si el niño ala este cordón. En el caso de las persianas enrollables, la estrangulación puede ocurrir si el cuello del niño queda atrapado entre los cordones en forma de anillo que se usan para subir la persiana y el material de la misma o si el cuello del niño se enreda en el anillo que cuelga libremente. Además, la estrangulación puede ocurrir si un niño ala el cordón interno de una cortina. Tome un momento para examinar todas las cortinas y persianas que tiene en su hogar. Asegúrese de que no tienen cordones accesibles ni en el frente, ni en el lado, ni en la parte posterior. La CPSC recomienda el uso de cortinas sin cordones en todos los hogares donde viven niños o que son visitados por niños. Si no puede comprar cortinas nuevas sin cordones, comuníquese con el Consejo para la Seguridad de las Cortinas y Persianas llamando al 800 506-4626 para obtener un equipo de reparación gratuito e instálelo de manera apropiada para que sus cortinas sean más seguras.